¿Has escuchado que a través del contenido puedes convertir a tus seguidores en clientes pero no sabes por dónde empezar? ¿Sientes que pasas todo el día en las redes sociales y que inviertes muchísimo tiempo en crear contenido pero no ves los resultados y eso te hace sentir frustrado o frustrada? Si ese es tu caso quédate porque en este vídeo que es el tercer módulo del curso de Reduito de marketing y ventas te voy a enseñar cómo crear contenidos que convierten seguidores en clientes. Vas a entender cómo tienes que estructurar ese contenido paso a paso para que las personas que te descubren quieran comenzar a trabajar contigo o quieran comprar tus productos. Soy Cecilia de Birli y este como te he dicho es el curso gratuito de marketing y ventas en el que quiero enseñarte cómo crear un plan de comunicación y una estrategia de venta para que logres crecer con tu negocio suscríbete ya mismo a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que forman parte de este curso y que iré publicando cada una de las semanas y ahora sí dicho esto comenzamos con el tema de hoy <risa> Como te decía anteriormente en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo crear contenidos que convierten seguidores en clientes. Vamos a hablar puntualmente de cómo crear contenidos que venden porque quizás lo que te suceda es que inviertes mucho tiempo en crear contenidos para tus redes sociales, para tus campañas de email marketing, para tu blog, pero no ves resultados. Sientes que estás perdiendo el tiempo porque inviertes muchísimo tiempo en estar creando esos contenidos que finalmente no se terminan de convertir en clientes. Te habían dicho que a través del contenido tú ibas a, a atraer a personas, esas personas iban a empezar a confiar en ti, y te iban a comprar, pero nada de eso está sucediendo en tu negocio. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, para crear contenidos que venden tenemos que tener algunos factores que yo he apuntado aquí, que considero importantes. Evidentemente crear contenidos es un proceso que lleva su tiempo y... Eh, Dar con la tecla con una estrategia de contenidos también lleva su, su tiempo. Esta es una aclaración que me gusta hacer porque en muchos casos hay personas que me escriben y me dicen, mira Cecilia, yo es que llevo un mes creando contenidos y no veo los resultados. Bueno. Aquí tenemos que hacer un pequeño inciso y tenemos que dejar algo en claro. Una estrategia de contenidos lleva su tiempo porque primero eh, lo que tenemos que hacer es ir ajustando esa estrategia para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que al público le gusta más, qué es lo que gusta menos, qué tenemos que descartar y cómo tenemos que ir afinando esa estrategia de contenidos. Por lo tanto poco tiempo es muy es muy difícil que en poco tiempo podamos conseguir todo eso y que podamos ver resultados. Hay casos en los que la estrategia de contenido se aplique desde el momento cero ya eh, comenzamos a ver esos resultados, pues sí, evidentemente, pero son los menos. Entonces no hay que frustrarse porque esto lleva su tiempo. Tienes que ir viendo, sí, pequeños avances. Eso es importante. Desde el momento en el que tú empiezas a crear y a difundir contenido, tienes que ver que algo va cambiando, algo va avanzando por más mínimo que sea. Si no está pasando absolutamente nada, hay un gran error. Ahora, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta para crear contenidos que nos ayuden a, a vender? Bueno, uno de los primeros factores y que yo considero más importante es que nuestro contenido genere interacción. Eh, al final lo que estamos buscando es ese feedback y esa respuesta de nuestra audiencia tenemos que tocar esos puntos que sabemos que son sus puntos de dolor, esas dudas que tiene esa, esa persona en concreto que es nuestro cliente ideal y lograr que esa persona quiera respondernos, que quiera interactuar con nosotros, que quiera o preguntarnos más o decirnos que ese contenido lo, la ha ayudado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, buscamos que nuestros contenidos generen interacción. Si logramos generar esa interacción, también vamos a lograr posteriormente llegar a la, a la venta. ¿sí? Si nuestro contenido pasa totalmente inadvertido y la gente no, no siente ganas de interactuar con nosotros, de respondernos, de contarnos algo, de preguntarnos algo, ahí tenemos que detectar que hay algo que está, está fallando y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Otro de los aspectos importantes es la diferenciación. A través de nuestro contenido tenemos que mostrarle a las personas por qué somos diferentes. Y esto también evidentemente está vinculado a la, a la venta, porque lo que nosotros le estamos enseñando a esta persona es por qué nuestro producto, nuestro servicio es diferente a lo que le ofrecen otras, otras personas. Por eso también tenemos que enfocar la diferenciación dentro de nuestro contenido cuando vayamos a trabajar en, en ellos y a crearlos Otro de los aspectos que tenemos que tener presente y que esto me parece fundamental, es que nuestro contenido tiene que responder objeciones. Cuando me refiero a objeciones, si nosotros sabemos que las personas creen, por ejemplo en mi caso, eh, tener un Community Manager es solo para grandes empresas. Una, un autónomo que está empezando no lo necesita. Bueno, si yo sé que esa es la mayor objeción con la que yo me voy a encontrar y quiero trabajar con emprendedores que acaban de empezar, tengo que crear un contenido en donde yo pueda contar que todas las marcas, sin importar su tamaño, necesitan un Community Manager y explicarle por qué. De esta forma, la persona ya cuando vea mi contenido va a decir, ¡Ah! Ostras, yo la verdad es que esto no lo sabía. Pensaba que los community managers solamente eran para grandes marcas y resulta que yo también puedo tener un community manager. Por lo tanto, si yo llego a una llamada de ventas con esa persona, esa persona no me va a decir, no, bueno, es que un community manager no es para, no es para mí, es para grandes marcas. ¿Sí? Entonces, con tu contenido tú tienes que ir resolviendo esas objeciones que pueda llegar a tener tu cliente para comprarte, para dar el paso. Si la persona piensa... Eh, bueno, esto no me va a funcionar a mí porque tal cosa, eh, yo no estoy en el punto para contratar tal otra, eh, yo creo o tengo determinada duda con, no sé, calidad, garantía, etcétera, etcétera, lo que sea, todo lo que sean objeciones para tu cliente, para dar el paso y comprarte a ti, tú lo transformas en contenido y de esa forma le haces ver que tú sí que puedes ayudarlo. Y esto a mí me parece fundamental porque esto nos ayuda muchísimo, luego vamos a ver cómo enfrentar una, una llamada de ventas y esto nos ayuda muchísimo, tener contenido que rebate objeciones nos ayuda mucho a que esa llamada sea mucho más sencilla, a que si esa persona vio ese contenido ya, esto no te lo puede decir. Cuantas menos objeciones tengamos dentro de la llamada, evidentemente más posibilidades tendremos de convertir a esa persona en cliente. Quiero aclarar que tener objeciones dentro de una llamada, pocas, muchas, ninguna o lo que sea, no tiene que ver exactamente con cerrar o no cerrar esa, esa venta. Sé que es cierto que yo considero que si no hay ninguna objeción está siendo todo demasiado demasiado fácil, esa persona posteriormente no va a dar el paso, porque realmente la persona que va a dar el paso tiene preguntas, tiene dudas, quiere saber más, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tomarnos estas objeciones como una oportunidad para llegar a la venta, para llegar a ese sí quiero trabajar contigo y no como un, uy uh, ya me está poniendo problemas, no va a querer, no sé qué y no sé cuánto, porque a nosotros las objeciones nos permiten explicarle más y convencer a esa persona para que trabaje con nosotros. Pero bueno, evidentemente cuanto menos objeciones eh, haya, va a ser que la, la llamada sea mucho más fácil, que la persona llegue con mayor conciencia de lo que tú ofreces y de lo que esa persona en concreto necesita, y por lo tanto crear contenido que responda a objeciones y que rebata objeciones me parece fundamental. Y por otro lado, evidentemente el contenido para que venda tiene que ser contenido de utilidad, contenido que le ayude a esa persona a responder esas dudas, esos problemas que tiene para que esa persona diga, wow, este profesional en concreto me ha aportado tanto valor que ahora que tengo que darle el paso y comprarle, voy a elegir a esa persona, ¿sí? Entonces, estos son los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear contenidos para que nuestros contenidos vendan y que tienen que tener muy, muy claros, que tienen que quedar muy claros eh, para que lleguemos a este, a este momento, al momento de la venta, de una forma mucho más sencilla. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro contenido nos sirve para vender de forma natural y aportando valor. Como te dije al principio de este curso, la forma de vender ha cambiado. Hoy en día las personas necesitan conocer a la marca, entonces si nosotros estamos aportándoles valor y los estamos ayudando con contenidos de forma, eh, de forma útil, contenidos que sean útiles para ellos, estamos vendiendo de forma natural. No estamos presionando esa, esa venta, sino que estamos haciendo una venta totalmente natural. A ver si he escuchado en alguna ocasión, quizás, y si no te lo explico, que existe una regla que se llama la regla del 80-20 para crear contenidos, en donde el 80% de los contenidos están enfocados a eh, esos aspectos, ¿no? Como la interacción, el aportar valor, etcétera, etcétera. Y el 20% de los contenidos están enfocados a la venta. Yo lo que siempre digo es que hay que hacer una combinación. A mí no me gusta aplicar esta regla tal cual, en donde hay un 80% de contenido que es solo contenido de valor y no vendo, y otro 20% en donde solo vendo. Yo creo que la mejor combinación es y esto aplica a redes sociales, aplica a tu web, aplica al email marketing, aplica a un podcast, aplica a un lead magnet. Es decir, aplica a todo formato de contenidos. Es introducir la venta de forma eh, natural o como yo lo llamo, ventas con headset, que es mi método para, para vender de forma totalmente natural, sin presionar al otro y vender desde el corazón. Eh, introducir esa venta de forma totalmente natural, ¿sí? Entonces... Que la persona no se sienta presionada porque yo le estoy vendiendo y vendiendo y vendiendo y tengo al final un contenido que no tiene nada de interacción porque a nadie le gusta que le vendan. Entonces al final sí que estamos cayendo en una venta agresiva cuando hemos dicho que queríamos vender de otra forma, queríamos hacerlo de forma natural y aportando valor. Y me parece mucho más sencillo vender en donde estamos creando un contenido que es una mezcla, un contenido en donde hay valor más venta. Entonces, yo aquí podría, por ejemplo, en este mismo, este mismo vídeo, hacer una, una venta. Ya he estado durante 10 minutos aportándote valor y contándote cómo crear contenidos que venden. Y ahora, por ejemplo, para que veas este ejemplo, podría hablarte de mi consultoría y decirte algo así como, bueno, esto también es algo que trabajo en mi, en mi consultoría y si quieres crear tu plan de comunicación o, o de ventas conmigo, eh, podrías reservar una llamada, una consultoría conmigo para que trabajemos en, en ello. O bien puedo hacerlo de forma mucho más eh, natural o más espontánea, ¿no? En donde podría decirte algo así como, bueno, de hecho esto es todo lo que yo trabajo con mis clientes en mi consultoría, que te voy a dejar el, el enlace aquí abajo por si quieres verlo, ¿no? Entonces no te estoy presionando, no te estoy diciendo, bueno, cómprame, no sé qué, no estoy haciendo un vídeo en exclusiva en donde te estoy vendiendo mi servicio de consultoría, sino que te estoy dando todo un contenido y evidentemente todo este contenido va relacionado con lo que yo posteriormente ofrezco y de esta forma vendo de forma totalmente natural, sin presionar a nadie, no lo hago de forma agresiva, no lo hago poniéndote contra la espada y la pared, que eso es algo que... Yo por lo menos detesto, no me gusta que me vendan así, por lo tanto tampoco lo hago. He creado mi propio método que se llama Ventas con Herset, que es vender desde el corazón, poniendo sobre la mesa la estrategia, la mentalidad, pero también siempre el corazón, para escuchar a la otra persona, entender el problema que tiene y ayudarlo eh, contándole cuál es mi propuesta de valor para resolver ese problema en concreto. Y de esta forma que la otra persona no se sienta ni presionada, ni sienta que me tiene que dar una respuesta ya, sino que pueda pensarlo, que pueda también conectar conmigo, que esto es muy importante cuando hacemos una venta y que posteriormente pueda tomar una decisión. Como te dije, todo esto que te he contado aplica a todo tipo de formato, redes sociales, tu página web, el email marketing, un podcast, un lead magnet. En todos estos eh, formatos y en todos los que se te ocurran, puedes incluir esta venta de forma totalmente natural, sin eh, estar dividiendo tu contenido de venta con tu contenido de, eh, de valor, ¿sí? Entonces, de esta forma, logras introducir la venta con los ejemplos que te he mencionado o haciendo una venta más directa, incluso, en donde logras vender a través de tus contenidos. Recuerda, es importante que tú te animes a vender porque las personas también necesitan conocer cuál es la solución que tú tienes para ese problema que, tienes, eh, que tienen ellos. Entonces, si tú no les cuentas, no comunicas, estamos cayendo ahí en un error también de comunicación. ¿sí? Hablábamos al principio de este curso que hay dos factores importantes para que llegue la venta a tener un plan de comunicación y una estrategia de ventas. Muchas veces la estrategia de ventas es perfecta, pero si el plan de comunicación no se está eh, ejecutando de forma correcta, es decir, no estamos comunicando lo que hacemos y lo que ofrecemos, la venta no llega. Entonces, tenemos que tener bien trabajadas las dos patas para que lleguen los clientes a nuestro negocio, ¿sí? Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, te invito a como siempre que le dejes un, un like, que te suscribas aquí a mi canal de YouTube, que me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad. Como sabes, todas las semanas comparto nuevos vídeos. La próxima semana tendrás un nuevo módulo de este curso gratuito de marketing y ventas. Y espero tenerte por aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.